Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. La ONU pide a Nicaragua liberar al obispo Rolando Álvarez y a otros presos políticos. Recuerda suscribirte y activa la campanita. La oficina del alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas, ONU, solicitó a la dictadura de Nicaragua que libere al obispo Rolando Álvarez y a otros presos políticos. La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua condenó el 10 de febrero al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, Lagos, a 26 años y 4 meses de cárcel, acusado de ser traidor a la patria. Hacemos un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellos Monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce, señala la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos en una actualización sobre la situación de Nicaragua el 3 de marzo. También insto al régimen de Daniel Ortega a restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones. La actualización también da cuenta de diversas violaciones a los derechos humanos en juicios abiertos entre enero y febrero a personas detenidas arbitrariamente desde agosto de 2022. Esto incluye audiencias a puerta cerrada, denegación a algunos acusados de sus derechos, a un abogado o abogada de su elección y a reunirse con él o ella en privado y al acceso a los expedientes completos de sus casos denuncia la oficina. Además, algunos de los acusados no habría tenido conocimiento oportuno o completo de los cargos en su contra, ni de las sentencias dictadas contra ellos, lo que les impidió impugnarlas agrega. La oficina también ha documentado la aplicación de sentencias no previstas en el Código Penal de Nicaragua, incluso con carácter retroactivo a quienes fueron condenados el año pasado, continúa el texto. Los invito a compartir esta noticia y a mantener la oración por el pueblo de Nicaragua. Dios los bendiga. <risa>